Hola, mi nombre es Jorge Barco, eh, vengo de Medellín, soy artista sonoro y también curador eh, de artes electrónicas y he venido al Minca Lab por segunda vez um, en esta ocasión a presentar un performance que se llama Máquinas Mestizas y lo que ha acontecido es que hemos logrado integrar en una presentación varias actividades y varias eh, presentaciones a través del sonido logramos integrar un ritual del fuego, eh, también los resultados del laboratorio de proyectores análogos y también algunos amigos que hacen percusión y sonido, improvisaron sonido, entonces a través del sonido como elemento eh, creador logramos eh, generar una especie de ritual en la maloca del Minka Lab eh, y con el fuego como protagonista. Es bonito dentro de este... Mmm, espacio de investigación que yo llamo máquinas mestizas, esa posibilidad eh, que hay de, de hibridar o de mixturar conocimiento ancestral con tecnologías también actuales, en este caso tecnologías análogas, pero ver que esas cosas que parecen mundos disímiles realmente tienen mucho que complementarse y realmente hacen parte de un mismo pensamiento, pareciera que el pensamiento tecnológico no tiene nada que ver con... El que hacer del pensamiento tradicional, pues realmente ese es quizás uno de las grandes apuestas o, o de lo que yo logro ver en Minkalab, como esa urgente necesidad de actualizar eh, el pensamiento, las metodologías, eh, las formas de, de vivir y de pensar el vivir en comunidad a través de, de la integración de saberes y de conocimientos del conocimiento empírico que puede tener un campesino hasta el conocimiento académico que puede tener un postdoctorado en astrofísica como han venido acá invitados desde el conocimiento de, de los niños hasta el de las abuelas eh, de los indígenas hasta la gente que viene de Alemania o de otros países y es un espacio sumamente valioso, muy real y muy enriquecedor, creo yo, para, para la cultura en Colombia, en esta región de Risaralda, pero también un modelo que, que vale la pena eh, pues difundir e invitar a la gente a ser parte de, de él y a replicar de alguna manera la experiencia en otros lugares de Colombia, porque, porque es urgente que, eh, que necesitamos un cambio, hay muchos síntomas en el mundo contemporáneo que nos, nos están haciendo un llamado definitivamente a hacer un cambio en las prácticas de vida, a buscar el buen vivir y en espacios como este de Minkalab pues uno encuentra claramente herramientas muy valiosas para, para afrontar digamos el mundo contemporáneo y hablar de respeto a la naturaleza, de convivencia, de paz, de patrimonio, de saberes ancestrales, de esa urgente necesidad de recuperar un de saberes que también se están perdiendo muchos y que es necesario difundir. Quizás la figura de la maloca como una arquitectura sagrada eh, de las comunidades colombianas, de la Amazonía y esta especie de maloca, el kiosco geodésico que han construido acá en Mincalap represente muy bien ese, ese centro de pensamiento y ese lugar puede simbolizar de alguna manera eh, un llamado a, a, a todas las personas del mundo a reencontrarse para dialogar, para conversar, para construir nuevos acuerdos, para escucharnos ante todo, que eso es muy bello, de La Maloca en el Centro del Fuego y alrededor muchas personas muy diversas conversando, escuchando a los, a los maestros y escuchándonos también en una posición de horizontalidad, todos, ese conocimiento viene del fuego, viene de, de, la, de la naturaleza, viene de la tierra y es sumamente valioso. Estamos en un sobreexceso de información, en, un, en un, una cultura visual totalmente eh, saturada y eh, es necesario de alguna manera volver a conectarse con, con la tierra y con, con los elementos y, y no tanto desde la especulación o desde la, digamos, eh, es necesario construir utopías, es necesario eh, reinventar utopías, yo pienso que la, la reinvención de futuro es urgente, que la gente joven hoy en día mucha no logra ver como alternativas de futuro y que es muy necesario generar ejercicios de imaginación política, de imaginación social, de imaginación cultural, que nos permitan ir más allá para encontrar alternativas y en el contexto concreto de Colombia, por ejemplo, con el... El panorama que vive de posconflicto, estas alternativas donde se integra conocimiento ancestral, conocimiento campesino, donde confluyen personas que han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia y ahora que el país vive un nuevo momento, estas metodologías son muy valiosas y deberían de alguna manera replicarse en otras regiones de Colombia, porque, porque pues son construidas con mucho amor, con mucha de de dedicación. El comité organizador de MINCALAP pues son personas que vienen de la academia, pero que también están sumamente conectados con la tierra y con, con, con un acercamiento real, no es novista a, a la cultura y esa construcción metodológica es sumamente importante.